Simón Pedro y y un san de huesca o Jesús. Oxel y un masticáykní y Juan anás. Nico y Jesús cam Pero en Pedro o mo ni cala Por puerta. un y Juan o y o y la igual de Yengwe Itiopishke. Para Makikawili en Pedro. En la palehuica sihuat lo quitas tan en Pedro. Amontenuiki tiumasticao de Pedro quena anquili. Nejamo. Como el chicao cose guatoca. En la palehuiki guamayolti no quitalikesetlit. Iguano Pedro no esquivumpa. Iguano moquetoca o mototonis toca. tiopish que anás ope quita tientoquean Jesús. De yeniumasticawa. Iguan de yeni la machtil. Jesús o quena no nochipa o ni te y nochtin Nochipa o ni te y te xamo tiopangwa. Y oa te chingue y tiopan kamololua noctin judiostin. Machitla o ni kisto san Si yehuan o Yehuan kimati tlan o ni Ni kisto y kwa concede de yemayultin Tinkatlehun Puyeka, O kikama Jesús jesus iwano y con él tignan Jesús La unikito ita machi cualle tlanes nikita, tlanik tiene chmaga. Satepan so Jesús y nao ken tiopishke caifas. Jesús okohilpitoka hilpitoka nikuao kiti y caifas. Pedro como que toca Amuntenuikiti tonito. de tlanike. Pedro machoquimocuiti iwanokito. Amo, ne más ni un más Y cuando se y pariente en tlaca Pedro, o que o que tazlani. Amo, llenite o nimicita, que Jesús, cantató Pedro, se marcha o que moquiti, o tatsikin castil.